Hola, en este video voy a explicar cómo construir el archivo XML del libro de compra a partir del set de pruebas que tenemos para la empresa que vamos a certificar. Entonces, recuerden que tenemos dentro de la carpeta set el archivo CSV con las eh, compras. Mira, eso, según el set de pruebas que nos entrega el en interno. Entonces, lo que debemos hacer es ir a la etapa 1, que es el set de pruebas, nos dirigimos al libro de compras y aquí seleccionamos el botón azul para irnos a la utilidad de generación. Yeah. La utilidad es bastante, está documentada, en general las opciones se rellenan de manera automática si nosotros seleccionamos acá simplificado. ¿ya? Si se fijan acá en la ayuda, dice en certificación debe ser simplificado. Entonces, como estamos certificando, seleccionamos simplificado y eso nos completa los datos que necesitamos con los valores correctos. Lo único que debemos hacer nosotros que es colocar el root de la empresa. El resto de los periodos tributarios, fecha de resolución, etcétera, eso lo debemos dejar tal cual. Luego lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo con el, de, el, de, el detalle Entonces para eso lo que vamos a hacer es tomar las compras que están acá Y agregarlas Y obviamente debemos seleccionar la firma electrónica ¿ya? Entonces, Una vez que colocamos la firma electrónica en nuestro archivo P.12 Colocamos la contraseña de la firma Y con eso le damos a generar el XML del libro Ahí podemos ver que nos generó el archivo y lo descargó el archivo del de el libro de compra. Ese archivo va a estar en nuestra carpeta de descarga. Acá lo tenemos. Yeah. Es un archivo zip, por lo tanto vamos a tener que descomprimirlo. Entonces volvemos a nuestra carpeta de trabajo, vamos a la carpeta de email que habíamos mencionado antes, colocamos nuestro archivo y obviamente lo extraemos aquí. Y con eso ya tenemos nuestro archivo creado ¿qué debemos hacer con este archivo de QML de libro de compra? subir los impuestos internos para eso vamos a la página de impuestos internos en el menú de facturación electrónica, vamos al el ambiente de certificación y vamos al enlace que dice enviar DTE el libro electrónico Entonces ahí colocamos el root de la empresa y cargamos el archivo lo enviamos y con eso el documento ya fue enviado Debemos guardar este track ID que está acá, por lo, tanto, lo copiamos Y lo dejamos en nuestro archivo de envíos ¿ya? Este archivo de envío está vacío, por lo tanto voy a aprovechar de completarlo ahora Ya, ahí tenemos eh, todos los envíos que vamos a realizar durante el proceso de certificación Y en el libro de compra copiamos el track ID que el impuesto interno nos acaba de asignar ese track ID eh, lo vamos a utilizar para dos cosas primero para verificar que el envío que hicimos a impuestos internos haya sido correcto y después para re realizar la declaración del avance donde vamos a informar que el libro que fue aceptado está listo para que lo chequeen contra eh, el de prueba que yo entregaron es súper importante eso porque son dos cosas independientes una cosa es que Impuesto Interno haya aceptado el libro como tal pero otro punto diferente es que el libro que haya aceptado contenga los datos que impuestos internos estaba esperando ya, por lo tanto son dos partes las que hay que hacer chequear que el, el libro fue aceptado como envío y además chequear que el libro fue aceptado como parte del set de prueba vamos a hacer esos dos pasos a continuación entonces para chequear primero el estado del el envío del libro volvemos ahí puesto a puesto interno pero esta vez ingresamos a la opción consultar estado de un envío de un dt o sea, ahí colocamos el folio eh, el, perdón, el track ID el identificador del envío y además colocamos el root de la empresa si hacemos clic en verificar, perdón, si hacemos clic en enviar para poder verificar el estado del libro, vamos a ver que el libro está aceptado y además se encuentra cuadrado. Eso significa que el envío del libro fue aceptado. Ahora lo que tenemos que hacer es declarar el avance de este libro para eh, verificar si el impuesto interno lo acepta como parte del set de prueba. Para esto nos dirigimos a el menú factura electrónica, ambiente de certificación y declarar avance acá colocamos el de la empresa y acá tenemos todos los casos que vamos a tener que enviar para el proceso de certificación en este caso estamos haciendo el libro de compras por lo tanto colocamos en las compras el track id que tenemos y en la fecha colocamos la fecha del día que se hizo el envío en este caso el día de hoy entonces colocamos 16 11 2016 y con eso confirmamos la revisión. Y ahí, impuesto interno nos informa que el libro de compra ahora está en revisión. Bien. Debemos esperar unos segundos y impuesto interno nos va a decir si es que la revisión del libro de compras para el set de prueba es o no es aceptada. Para hacer la revisión, podemos ir nuevamente a factura electrónica y vamos a la misma opción declarar avance. Y aquí colocamos el root de la empresa. Vamos a hacer informar avance y ahí podemos ver que el libro de compra está realizado conforme. O sea, el libro fue aceptado como envío y además fue aceptado como parte del set de prueba. Con eso terminamos la generación del archivo de compras. Lo enviamos en puesto interno y fue aceptado. Con eso el libro de compra ya está listo. Muchas gracias.